Hoy tenemos un partido que sin duda va a paralizar a los amantes de este maravilloso deporte. Hoy se verán las caras los dos equipos más desequilibrantes de la competencia. En minutos les traemos toda la acción, todo el partido desde el Parque de los Príncipes. No se muevan. Una ciudad como París solo se hace más bella si cabe cuando el clima la acompaña, como el día de hoy en el Parque de los Príncipes, a donde estamos. Con Marito Kempes, Fernando José Palomopacas. de Otro encuentro apasionante de la Ligue 1, aquí en Francia. El Paris Saint-Germain se enfrenta al Olympique de Marsella. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Como le has robado la pelota limpiamente, se asoman y la ve clara. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Es temprano, cerca estuvo el primero. Qué cerquita estuvo, tranquilo que tendrá otra. Con esa ocasión perdida, podía haber significado irse arriba en el marcador. Mira cómo están en el banco. William Saliba Mateo Gendos Magnífico ahí abajo Ya la había pensado Quería darle a Leile la ventaja Al final termina parando la jugada Pase corto Marco Berratti algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego la perdieron ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar hay que olvidar que el Paris Saint Germain tiene la mayor cantidad de goles convertidos hasta ahora la verdad como locales son imparables estos muchachos ¿eh? es el equipo que mayor cantidad de goles tiene Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Están dando decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor, porque lo que ha he hecho... Es... Ahí acomoda tranquila la pelotita en el corner. Le pegó Messi. Un maravilloso bloqueo. Maravillosa jugada. Uy, como le entró. Se la tuvo. Y le pega con un tubo. Lo ha atajado bien y no hay peligro. Más vinta, querida. Qué reflejo que demostró el arquero. Vive el equipo perdiendo la pelota. Pierden la posesión por esa gran presión que ejerce el contrario. Buena acción defensiva. Te De acordás, Marito, la fiesta del partido pasado y eso que el técnico apenas llega a 50 triunfos en su carrera. Bueno, ahora querrán darle motivo suficiente para una fiesta más. Eso está claro, Fernando. Yo creo que conseguir 50 victorias en su carrera es complicado porque el fútbol es complicado. De cualquier manera el fútbol te da mucha satisfacción y te da también... ¡Qué oportunidad que tiene el gol dentro del área! ¡Ahí está! Ganado, ¡sí! ¡El Paris Saint-Germain! ¡Que lo está ganando con toda ventaja! Y con esto la pizarra 2-0. a cero. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse... Hay espacio suficiente para avanzar Filtrando bien el balón por ahí Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema El árbitro dio la ley de la ventaja Pero no tuvo otra que hacer sonar su silbato Ha jugado el partido soñado, Patrick memorable. La diferencia es más amplia todavía, 3 a 0. Ahí se viene mano a mano con el arquero, ojo. ¡Gol! Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando. Eh? Los ha dejado todo atrás. La defensa alucina de la ventaja que le están llevando. Y en gol. Los números no mienten, son fríos. Pero dicen la verdad: el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Entró bien para recuperar la pelota. Ahora sí, se viene, se viene. Hay posibilidad. ¡Gala! Lo tapó el arquero. Lo estaba gritando, Mario. Escuchaste que estaba gritando, especialmente. Sí, no sabía, sí, pero señor. el arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? las para de todos lados. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¡Bumba el disparo! Fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay, que, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal se escapa y puede ser se antes tenía que aguantar un poco fuera de juego ese es Leo Messi Servidita para Messi. Qué bien la hace trae peligro. El travesaño lo dice que no. Y la pelota que quería besar la red, pero se puso de por medio el arco y dijo: Esto no se hace hoy. Atentos con esta que claro ocasión de gol, ojo. Es posición adelantada. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Ojo con este, hay que tener cuidado. Y ahora tiene la posesión, qué van a hacer desde acá para alejar el peligro lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Ay, lateral. Se ha metido bien en el pase, recupera posesión. Ha conseguido muy bien ese balón. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Esta puede ser buena para la contra. Está superando fácilmente la marca. Enorme ese arquero que es el hombre de una. Señores... Este arquero se tenía reservado Lo mejor para el final Este equipo con esta defensa No solamente van a sufrir el partido de hoy Sino en toda la temporada Ahí se retiran los players del PSG Demostrando por... Arranca la segunda mitad del partido a ver si el rival del Paris Saint-Germain se motiva para darle vuelta a la historia. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Magnífico ahí abajo. Ahí la puede pasar por el centro. Ahora se viene un saque de meta. Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy. Y este sí que la tiene clarita, ¿eh? Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito el arco, ¿eh? La defensa la está volviendo loca. Neymar, Lionel Andrés Messi. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Ha sido sensacional esta tajada. Gran acción para que su equipo se quede con la pelota. Pegale, papa. Ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Deciden jugar así el tiro de esquina. Maravilloso como lo tapa. Arcadios Milik. Qué buena acción. Esa pelota no es más de ellos. Con ese pase se frena el partido, cobran tiro libre en contra del Paris Saint Germain. Ya se viene un cambio, siempre viene bien mover las piezas. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va derechito al arco. Tiro libre que nos pasa del el muro defensivo. Pase adelante, le dijo el defensor. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Otra vez encuentran la defensa mal parada y están pasando como Pedro por su paso. Llega bien para sofocar el momento. Le queda todavía media hora el compromiso. Todo pelota en la entrada. El París Saint Germain. Qué gran oportunidad para el equipo, Fernando. ¡Gran respuesta del arquero en el mano a mano! El córner lo juega en el corto. ¡Ahí va Messi! ¡Y esa pelota pega en el palo y se mete! Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0. Y le digo algo, se viene más. Marsella que intenta ahora por la banda. Arcadios Y ¡Iba el remate! Ha llegado bien a bloquearlo. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles Y no crean que esto ha sido todo, 5 ¿eh? a 1, habrá más Continúa con el esférico Llega muy bien a reventarla. Chengui Sunder. Voy, voy, voy! Mateo Gendosi. Y ahí está, se ve escapando. Bien bloqueado eso. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Va cruzando la pelota Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó. Entusiasmadísimo va el arco rival Gran atajada pero sigue con vida Ha llegado muy bien a robar la pelota, puede ser... ¡Gol! Ahí está el marito cerca, ahí está ojo. Eran ventaja de tres, ahora dos. Mm, no creo en el milagro. Mateo Gendo sí. Sunder. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Gol! Y cayó otro ahí nomás para checar la diferencia en el resultado. Son ocho goles los que han anotado. Ya se ponen 5 a 3. Avanzando Neymar. Neymar, Neymar, Neymar le va a pegar. se el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 Ya van 38 minutos de la segunda parte. Chengi Recuperan el balón algo, pueden hacer. Hasta acá ha llegado la cosa para el rival. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Y ahí va avanzando nomás. Ahí llega el centro. Directo, fácil, sin complicaciones. Tal vez puede ser bueno esto. Relampagueante actuación del arquero. La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal. ¿eh? Ahora sí se viene el cambio para el Marsilla Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Este es el último pitazo del partido. de vous livrer à la traditionnelle séance de questions d'après-match. Aquí estamos, interesados y mucho en esta figura. Con la primicia del retiro, no esperábamos verlo entre los 11 iniciales, pero ahí lo tienen, ahí lo vamos a tener. El instante, toda la emoción del fútbol, acá, en esta pantalla, no se muevan. Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Los saludamos, quienes habla Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas partidazo en puerta de esta liga oh, entra solo se quita el rival y los deja desparamados ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Sofian Bufal. se viene acercando este pase tiene potencial, pero este avance no termina en nada. Este conjunto, después de su triunfo como local en la última fecha, ha tenido una preparación impecable para los siguientes compromisos. La victoria los ha puesto con un ánimo formidable. Tranquilo, que el champán sigue en la heladera, No vamos a empezar a brindar ya cuando todavía. Es temprano, cerca estuvo el primero. Qué cerquita estuvo. Tranquilo, que tendrá otra. Les contamos que hay goles del Orange Velobrom. Llegó el primero para el Olympique de Marsella. Mili, que es el autor del gol. La bola se desvió en otro jugador y el arquero no pudo pararla. Abrimos el marcador con este 1-0. Se pasaron 10 minutitos. Probaremos en alemán ahora. danke Mein Muy buena intervención. Lo están presionando en la línea de fondo. Muy buena entrada, la pelota al costado. Este es la estrella que brilló en todas y cada una de las tapas de los diarios deportivos de esta semana Y con total razón, porque al final de la temporada También se convertirá en el final de su carrera Una llena de éxitos, de muchísimas emociones Por esa camiseta que hoy viste Por última vez pasaron lágrimas y mucha transpiración Sí, la verdad, Fernando, que ha sido un jugador que ha tenido algunas lesiones Pero siempre se pudo recomponer Siempre salió dándolo todo a la cancha, así que lo van a extrañar, claro que lo van a extrañar. Un gran goleador. gran peligro de gol, cuidado. gol! niño de oro! ¡Venció el arco sin compasión! ¿Quién se va a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, eh? Dejó a los defensores pintaditos Entretenido hasta ahora Aún así lo estamos Ha conseguido muy bien ese balón Atención, nos tenemos que ir al estudio porque hay penal en otra cancha Sí señor, penal para los visitantes Fallaron el tiro, potencia fatal para ese remate El disparo salió muy por encima del arco Siguen sin abrir el marcador, clavado el 0 a 0 20 minutos de juego apenas Bueno, reiterando los agradecimientos, pasiva Sergio Ramos siendo el centro de atención para el partido Me llegó un texto el día de ayer Mario que viene de alguien que conoce muy bien la situación. Esto no es oficial obviamente, pero el rumor es muy fuerte que este jugador se va a retirar cuando termine la campaña. Lo que ha he hecho este jugador es encomiable. Qué dura barrida, esto merece al menos amarilla. Esta tarjeta es de color hielo. Ya ya era normal, ya lo había perdonado demasiadas veces. Neymar, Mbappé y el arquero le niega el segundo. ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. Córner en corto. mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así, así le pegó también, ¿eh? Juega el Strasburg a esta hora también y hubo gol en ese encuentro. Es el primero para el Strasbourg. Abrimos el marcador con este 1-0. 28 minutos de partido. Y como siempre, a mí. Bufa. Bien bloqueado eso. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. No hay que desperdiciar las pocas oportunidades que se presentan. Ahí salió para quedarse con el tiro de esquina. ¡Qué desperdicio! Mira el pase que acaba de entregar! Que no se le olvide la pelota más. Ahí está Mbappé, tiene la portería entre Ceja y Ceja, quiere pegarle el arco. Sofian Bufal. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Tenemos gol en el partido de León. Llegó el primero para el Olympique Lyon abrimos el marcador con este 1-0 y van 35 minutos de partido ¡Ay, quedó solo él, el arquero! ¡La gloria, además! ¡Ahí está otro ¡Ah! Y alegría en el equipo que quedan dos arriba, buen partido Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez ¿eh? y, y Mbappé que remata de una forma magistral una jugada que ya se anticipaba que terminaba en contra. entrada efectiva. Hoy el Paris Saint-Germain realmente podría darse letras ¡Mbappé! Ha tapado para el peligro Se termina todo un ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Contra la pelota. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Entusiasmadísimo va el arco rival. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. Mbappé, después de esto me imagino que la van a echar. Qué ganas de perder el partido que tienen, no sacándose esta roja. A mí me parece que ni un milagro nos llega a salvar. Atento, es que lo que se viene es un cambio. preciso Berratti. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Excelente el quite. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? El central del partido que señala que hemos llegado al final del... Se mueve el balón en la segunda parte, Paris Saint-Germain tiene la ventaja en el marcador. Leo Messi El esférico de Mbappé Pasa adelante El defensor Gran capata del arquero Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Rápida transición al ataque Pero la defensa logra cortarla nomás. más Por ahí no la puede perder Ahí no la puede perder Metió el arquero del travesaño. Se escapa la pelota, que la juegue desde el corner, Giorgino Vignaldo Y se quita la marca de encima. Ojito, es en Neymar quien la lleva. Bueno, la de Portiro. Técnicos así son los que quieren un equipo, Mario. Aquellos que de visita se arriesgan y mandan al central al ataque. Sí, pero hay que tener cuidado. ¿eh? No lo vaya a mandar al ataque sin quedarte con alguien un poquito más atrás. ¡Le va a pegar un papel! Bien salvado el balón. Llega muy bien a reventarla. Me parece que hubo gol en el partido del Stad press Llegó el primero para el Stad Bresto A. Llegó el empate 1 a 1, una hora de partido. Bueno, reiterando los agradecimientos pasiva. Servidiente para Messi. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Perdiendo el balón va Gran presión en el ataque, ojo. Contundente intercepción. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ojo que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte. Pelota asegurada por el arquero. Tenemos gol en el partido de Lyon. Es el segundo ...para el Olympique León... ...2 a 1 acusa el marcador... ...van 68 minutos... ...obrigado cara... Muito ...obrigado... ...está todo listo... ...se va a hacer el cambio... ...en 20 minutos se termina todo... ...excelente el quite... esa pelota no es más de ellos Giorgino Vignaldo. y fue buena, magistral la recuperación y ahora lo que se viene es un saque de arco Ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. Quedan 15 minutos en este partido. Hay novedades. No, más que novedades. Hay gol en el partido del Niza. Llegó el tercero para el Niza. El equipo ahora gana 3 a 1. Es una verdadera oportunidad de el tiro. Viene con ganas. Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todos los gustos. Es un equipo que, aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder ofensivo. Este gol, sin duda, reafirma el resultado. Mario, parece que le hubiera pasado un camión por encima. Vaya vergüenza <tose> <de la tose> que los están haciendo pasar 5 a 0. Y les digo algo: se viene más. Ahí tiene la pelota pegada al pie ahí supera su marcador otra defensa mal parada y está pasando Dura, la que se Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Este es buena, parece buena Atajada maravillosa Se estiró todo lo que daba Señores, esta jugada Esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria interrumpo esto porque hay gol en el partido del Girondin de Bordeaux es el primero para el Girondin de Bordeaux abrimos el marcador con este 1-0 estamos en el 86 del partido y como siempre te lo digo soy es pasiva ahí llega la ayuda ojo que la clava ¡Gol! que lo sepan aprovechar tienen más gente en el campo así están sacando ventaja en el marcador y sin dudas este equipo lo no ha conseguido sacar resultados federales. final merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Disponibilité.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 Partidos como este, hay que verlos. La verdad, que las condiciones están dadas, Fernando, para que. Le va a pegar el papel. Es bueno lo del arquero, sigue el juego. ¡Directo! Se abrió el marcador. El oportunismo del jugador atacante del equipo contrario. Hizo lo que tenía que hacer, esperar el fallo del arquero. Pero la defensa, ¿dónde estaban los defensas? Por eso convirtió los más tarde. ¿Cómo pueden perder el balón ahí? Algo me dice que alguien quiere la pelota. Mbappé. Mbappé. miráis. eso. ¡Gol! ¡El Paris Entonces a barrida, este le van a sacar tarjeta, seguro. Y de acá hasta el final del partido acarreando esta tarjeta amarilla. Como me encanta la vista de este parque de los príncipes, Mario. Mirá ahí acá la Torre Eiffel. ¡Qué belleza! Es espectacular. Se la vi, ¡Mulamú! Ahí está cerca, puede ser y está. se alejan cada vez más 3 a 0 de momento se queda con la pelota después de la entrada ahí está el árbitro dándole la ventaja Intensa lucha por la pelota. Se puede venir la contra, ojo. Si estaba adelantado era por muy poco, señor árbitro. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Por cruzar la pelota. Cerca. Para donde el arquero. Impresionante es un gato. ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura? Una jugada de ataque interrumpida. Puede avanzar un poco más por ahí Ese balón es suyo de nuevo en su propia área Claramente quería dar la ventaja pero no viste la falta anterior Al terreno de juego Sergio Ramos Por puro corazón, es uno más para una canasta que se está quedando chica, señores. Esto es fútbol a su máximo nivel. Fíjate que bien se desengancha y la jugada de termina en gol. en el banco después de este gol ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo Aunque parece que ya tenemos Un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4-0 Avanza firme con el balón Fácil se quitó la marca Hasta acá llegó la cosa para el rival Se les acaba de escapar la pelota Jugada. Lo dejó en el camino. Le queda el Ramos. gol del el se situación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad Ha llegado bien al juego del contrario Posibilidad de la contra, Ojo Parecía buena, pero terminó horrible Esta puede ser buena, transporta bien el balón gran recuperación que cerca que tuvimos del gol Qué bien que plantea el partido este, este equipo y le faltó muy poquito para convertir el gol fácil recuperación del balón no tiene cierto Ramos gran tapada del arquero ¿has visto eso Fernando? ¿y en qué momento este arquero es un monstruo? Y hasta acá llega la acción. Giorgino Vignaldú. Ahí tiene... ¡Dale Leo, es tuya! ¡Gol de Messi! ¡Dale Leo, Messi! Esto ya es un baile, es ridículo, es una humillación. 6 a 0 la pizarra. Fernando, cae el tercero y el triplete de este jugador es increíble cuando anda en raya este no hay que no Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. <risa> Entrarse le hizo más fácil que la tabla del uno. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Diferencia En el marcador como ha quedado registrado. Ahí se abre paso, a ver ¿Qué hace? ¡Gol! que Que no se se la la goleada. ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, eh? Dejó a los defensores pintaditos. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Díganle a mamá que en dos minutos se están ahí cenando con ella. Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota. Giorgino Vignaldu. ¡Clarísima oportunidad! ¡Gol! señores, esto es una goleada, es una goleada que no se va a olvidar del equipo rival de acá en mucho tiempo ahí se retiran los players del... Play. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Está solo, está solo frente al arco. Bien, ahí el guardamento evitando el peligro. Bajo mucha presión del rival. Que no la vaya a perder ahí, ojo. ¡Qué manera de regalar la pelota! La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Esa pelota no es más de ellos. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. O se pueden perder el partido de ida, el primer compromiso de las semis de la UEFA Champions League. Un encuentro que pinta ser muy bueno. Cuidado, Fernando, si viene el gol. decían ha cantado, pero cuál el arquero ha dicho, a cantar otro lado y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera acá termina la jugada, lo dejó en el camino a ver en qué termina esto gran tapada del arquero ¿has visto eso Fernando? ¿y en qué momento este arquero es un monstruo? se va a producir la sustitución córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán desde el córner hasta el arquero un paso nada más y la pelota ¿quién le queda de aquí en más 30 minutos le quedan al partido. Y han perdido la pelota. Y continúa por el costado. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Se queda con la pelota después de la entrada. ¿Cuál tiene Sergio Ramos? ¡Ahí está Ramos! ¡Esa pelota al travesaño. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante la... ¡La tapa pero queda ahí! Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Regalaron el balón. ¡Ese es Leo Messi! Ahí recuperan la pelota en su área. ¡Ojo que este tiene potencial! Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Y ahí va como el conejito, pero sigue y sigue, no para. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría. Y el portero que la manda arriba del arco. Se ve un tiro de esquina, peligrosísimo. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Cómo le has robado la pelota limpiamente, mira cómo sigue con la pelotita atada. ¡Gol! que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina se ha parado muy bien para cortar ese balón se viene y no deja de avanzar pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Y si se lanza en a contraataque, toma control de la pelota y está solo. No perdonaron en la cuenta. Maravilloso. Fantástica transición. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal te digo que eligió lo que mejor le convenía le dio con mucha fuerza y a festejar una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado ¡Sí, sí, sí, sí! Lionel Andrés Messi el balón que sale disparado El árbitro central adiciona dos minutos más. Hay peligro en el pase, ojo. Este es el último pitoso de... Giorgino Vignaldun. Je suis avec l'entraîneur qui accepte gentiment de répondre à nos questions. Voilà, encore merci à vous pour votre... Hoy tendremos el placer de llevarles a todos ustedes la semifinal de la UEFA Champions League. y ¡Qué nervios se viven en la casa de la Champions! En minutos les traemos toda la acción, todo el partido. Desde el Parque de los Príncipes, no se muevan. Cerca del Bois de Boulogne nos encontramos. Bienvenidos a París. En el Parque de los Príncipes estamos y no podríamos encontrarnos mejor. Esta puede ser, esta puede ser. ¡Ahí está, Dolo! final cuán importante puede ser este gol importantísimo nada más ya que esto es todo un triple eh? el lo de la zona, entre el palo y arquero justo que seguimos con el partido 1-0. Sigue ganando terreno con la pelota. Todo el costado es suyo. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Y se metió por ahí. Atento a que puede ser esto, va el gol. ¡Gol! ¡Tú! Así es que aquí obtienen otro. ¡Qué duro gol! Dos tantos consecutivos. Y por ahora el marcador está con San Ah, como el conejito pero sigue y sigue no para le sacan encima la pelota quién va por ella defiende bien para recuperarla han recuperado la pelota y en zona de ataque Casemiro Adiós le dijo al defensor lo besé!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 y sí señores no podemos negar el gol es magnífico pero no solamente por eso sino que representa el tercero de este jugador hay que aplaudirlo señores y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande entra bien se escapa la pelota la no saca de manos La pelota de Casemiro. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Mbappé. Le va a pegar Mbappé. ¡Gol! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir 4-0. Y miralo cómo se va a lo... ¡Mirá eso! ¡Y entra. Vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Y cuando Mbappé ve el arco, no hay nadie que lo pare. Esta vez se animó a pegarle de media distancia y vaya golazo quiso Ahí se lleva la bocha tranquilo. Está superando fácilmente la marca. Una falta de texto. Lo van a echar, me parece. El árbitro le va a sacar la roja. Así es, Fernando. No pudo evitar el gol. ¡Brillante! tiro Lebre cerca estuvo! ¡Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara! ¡Otra oportunidad! ¡Ojo con esto! va contra el arquero! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Qué bien! ¡Les queda la bocha! ¡Sigue el peligro!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 Aleja la pelota de su portería Ahí se viene la transición a toda velocidad Hay muy poca gente atrás Este es jugar con fuego, atentos Aprovecharon todos los espacios que les dejaron Y no perdonaron en la contra Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado, esperado. ¿Qué podemos esperar cuando Messi tiene la pelota en los pies? Esa pelota y a esa distancia seguramente que iba a besar la red. Mbappé, fácil se quitó la marca. Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad. Entró la pelota.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 balón para Luca Modric la falta que nos dice que hay tiro libre para el Real Madrid Luquita Modric le pegará Modric pegó en el arquero, se fue al palo interviene bien pero la pelota sigue el juego brillante como le has robado la pelota limpiamente el cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Carvajal. Milinkovic. Muy cerca. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Y se metió por ahí. Comienza ya en la casa de la Champions, el segundo tiempo del partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Giorgino Vignaldun. Parece que lo va a probar de ahí, directo al arco. Este tiro libre queda fantástico en las manos del arquero. Tiene la pelota atadita a los pies. Posibilidad de la contraojo. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Balón para Karim Benzema. Ahí tiene con quien apoyarse. Esa es posición adelantada. Ahí se viene mano a mano con el arquero, ojo. Esta es, esta es, ahí está. ¡Gol! ¡Del que saint Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Una entrada efectiva. Luca Modric. Balón para Karim Benzema. Fernan Bení con el balón. Valverde. Guarda que la puede mandar al medio. Va el segundo palo. Pero el portero logra frustrar el intento. Ahí está Messi. Mira que de casualidad puede terminar en algo. Gol de Messi! Un regalito para su hinchada, está temblando este estadio. Ni con un lazo lo no pueden agarrar. Una carrera impresionante, ya solito para marcar. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Casemiro. Fácilmente se limpia, del contrario. Esta puede ser, esta puede ser. Ahí va Ojito con esta. Y está... ¡Gol! ¡Gol! Bueno, señores, vamos a repasar para este de que... Fue el preludio de una gran anotación. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarlo también y ya hemos visto que era un golazo. Un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que te, algo tenía que hacer y le pegó. Así, así le pegó también, ¿eh? Le numéro 27, Igrisa Gay, changement pour le Real de Madrid, joueur sortant. Y ahora es pelota de ellos. Ahí se queda con la pelota. Muy bien, ¿cómo llega a meter esa pelota? Mbappé Ajraf Lionel Andrés Messi Entra bien Y se escapa la pelota la saca de manos Está todo listo Se va a hacer el cambio Llega y saca la pelota de cabeza Lateral Ferland Mendy la tiene Isco y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido llega y se queda con la pelota ahí está Mbappé tiene la portería entre Ceja y Ceja viene ahí el guardameta evitando el peligro No lo puede fallar. Ojo que se puede venir la contra. Balón para Karim, Benzema Y la pelota, ¿a quién le queda? Avanza y que se comió una moto. ¡Goloso del Pony, vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor y Mbappé que remata en una forma magistral una jugada que ya se anticipaba que terminaba el gol la alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol este es un festival de gol una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado ya van 38 minutos de la segunda parte. ¡Uh, qué fácil se lo llevó! ¡Gol! ¡Coloso! Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Ha conseguido muy bien ese balón. ¡Ojo con esto! arquero. ¡Lo más! ¡Niño de oro! ¡Con precisión, con decisión lo clavó! Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Han adicionado tres minutos más al juego. Yo no sé si los delanteros son buenos. para esta defensa. Gran atajada, pero sigue el juego. Otra pelota que termina en las manos del arquero. A este hoy le hacen un monumento. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Gol del Paris Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Final del partido y vaya vuelta con la que ahora con mayor soltura encarará el París. de vous livrer à la traditionnelle séance de questions d'après-match. Merci, ça a été un plaisir Tiene un imán con las cámaras, un je Ese es Kylian Mbappé. Tiene de romperla en el último partido, no paró de marcar goles. A no levantarse de ese lugar en el que se encuentran, esto está a punto de arrancar. Gracias y por nosotros se preocupan, pero no tengan pena que por ahora estamos cubiertos. Lo cierto es que en el campo se van a mojar de lo lindo. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Calientan los motores en la Ligue 1. El Strasbourg se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. Esto pinta lindo, Fernando, porque fíjate las tribunas cómo están. Todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido. El primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Entretenido hasta ahora, uno así lo estamos. Por el cuerpo para protegerla. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Ha tapado, pero hay peligro aún. Danilo Pereira, bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ya no sé si lo van a conseguir o no, pero la figura del arquero cada vez es más grande. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Se baila, puede tener. ¡Gol! Después de una jugada maravillosa que le haré Mbappé todos a su abrazo. Y por ahora el marcador está a Ciro. Lo dejó en el camino. Se viene el bombazo. Maravillosa lo me lo tapa. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. Justo les ha quedado la pelota. Entra bien pero no se queda con la pelota. Se asoman y la ve clara. Enorme opción que se le presenta. La va a aprovechar. Una tarde inspirada de fútbol colazo para todos los gustos. Patrick, Balón para el museo de casa. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el. Bueno, la verdad es que la podía haber con pero siempre pero. prefirió patear fuerte. Y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Esta pelota espera el arquero. Qué fácil que le llegó. Tapa bien el balón. Rápido a modificar la idea. Genera una buena oportunidad. ¡No va a ser gol! Y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 Entró bien para recuperar la pelota Ahí recupera la pelota en su área ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¿Y se si convierte este mano a mano? Terminaron una contra fantástica con un gran gol. La verdad es que lo ejecutaron como nunca. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Salló una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia. Que el arquero nada puede Se frena el partido, cobra el tiro libre en contra del Paris Saint Germain. ¡Dévencito! Se le ve el balón, pero es buena entrada. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Perdieron la pelota. Se ha frustrado la contra. ¡Ah, qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! ¡Gol! ¡El empatándolo nomás! ahí lo tienen a sacarse el sombrero ovación para el arquero Deciden jugar en corte el corner Messi se escapa por la banda trata de encontrar un espacio gran bloqueo se le atragantó el balón al Paris saint -Germain. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo y nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más. Paris Saint-Germain por ahora lo está ganando después de 40. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. A ver quién se queda con la bocha ahora. Deja todos en el camino y va contra el arquero. ¡No va a ser gol! ¡Qué el niño de oro! Un regalito para su hinchada, está temblando este estadio. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Pocos los hinchas visitantes que quedaron al estadio, pero como para que se escuche ahí en el fondo el la de las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece que de volver a casa. Y muy asustado, muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así, un equipo tan dominante como es el visitante, y un local que prácticamente no existió lo que llevamos de partido. O solo pelota en profundidad la velocidad de una amplia diferencia en el marcador como quedado registrado ya se lo queda el portero era buena esa pero que de raro ¿eh? hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido Jugador intentando crear. Ha estado fenomenal el arquero. Y dice que... Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. No hace falta ver las estadísticas. Eh. La verdad lo están pasando por encima. La defensa... Bien, gracias, pero no hace nada. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Y ahí va avanzando nomás. Madre, la tiene? ¡Aplausos para el keeper! ¡Tremendo lo que ha hecho el arquero! Deciden jugar así el tiro de esquina... Y bomba que lanzó, pero terminó escapándose Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Y le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue a fuera. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Atentos con esto, que claro que de gol, ojo. Pelota al palo. Pudo cortar la jugada. ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? ¿Sí? Digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Mario, hay tiempo y tengo café al lado. ¿Me podés contar y tranquilamente lo que le depara en el futuro al Paris saint germain Debe enfrentarse al Real Madrid en el siguiente partido, que será el de vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Estos dos equipos juegan muy bien y no me arriesgo a decirte quién puede llegar a ganar. Quien venga a la cancha será Ángel Di María. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Adiós le dijo el defensor. ¿Seróngo? ¿Será que se viene el gol ahora? Angelito Di María. Angelito la mete. Enorme ese arquero que es el hombre de una! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el fin. ¡Qué volea maravillosa! Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. A ver cómo lo termina el mape. ¡La volea! Ha tapado muy bien esa pelota. Se queda con la pelota después de la entrada. Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación. No se puede andar regalando una pelota así. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Quedan pases, tiene una. Atento que puede ser este balón. Formidable lo de este arquero, salvando a su equipo. Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Le va a pegar el mapé. Impidiendo que pase la bocha. Norgard. perdiendo la pelota Norgar entró por puro coraje el palo dice que no Norgar cuidado con el que puede ser a este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol Horrible el centro El arquero sacará desde abajo Magnífico ahí abajo Ese fue el pitazo final del partido Victoria del París Hay espacio suficiente para avanzar prendre le temps de répondre à nos questions. Voilà, encore merci à vous pour votre Tiene un imán con las cámaras, un je ne sais quoi, ese Kylian Mbappé. Viene de romperla en el último partido, no paró de marcar goles. A no moverse de sus asientos, que este partido no tarde en arrancar aquí por EA Sports. Hoy hemos podido caminar las calles de Madrid gracias a un maravilloso día que también acompaña el Santiago Bernabéu. Soy Fernando Palomo. y Me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Impresionante la semifinal. Tiene una gran oportunidad. Una muy buena tajada del arquero. La verdad, que en tiempo suplementario Fernando una parada de esta es importantísima. Servicio al centro del área. Gracias a Madrid. Sale el arquero a quedarse con el corner. Milinkovic, bien por el árbitro que señala la posición adelantada. Acá lo tienen, señoras y señores, no hubo medio de comunicación que no hablara de este jugador en la previa al partido de hoy. Hoy juega ante su ex equipo, intuyo el desafío será doble, le dieron una bienvenida muy cálida también sorprende y eso es eh, plausible. A pesar de esto, que jugar contra tu ex equipo siempre te va a poner un poco nervioso. Él no se fue mal del club, la hinchada así se lo hace saber. Pero bueno, esa pequeña molestia que te corre por el cuerpo. ¿sí? Atención, que el equipo está buscando el gol. gol. Con esto se abrió el marcador. hasta cierto, punto incómodo para Ángel Di María, que solo de él se habla en la previa de este partido. Y los rumores que llegaron desde su centro de entrenamiento es que bien podría ser esta la última temporada. Está pensando Mario en decir ya no más. Bueno, la verdad que, que no es malo que lo vaya a pensar. Tiene una chance muy clarita en esta jugada. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Y por ahora sigue con la pelota. Corder mal pateado se equivocó de camiseta. Se puede venir la contra ojo. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. ¡Ah, sí! Ha espectacular la tapada de Tiburcio Courtois Para darle un poco de velocidad al juego Angelito Di María a la cancha Deciden jugar así el tiro de esquina Le pegó el fideo Maravilloso como lo tapa Ahí supera su marcador no, nada, para hacerle daño a Scurto Necesitan pegarle bien primero Nada, sería mejor que un contraataque en esta situación Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Peligrosísimo, tiro libre Asegurando el pase. Es increíble. ¿Cómo se lo sacan de encima? Ese en Modric. Tiene que ser muy vivo ahora, Luca Modric, para no perder el balón. El balón que sale disparado. Benzema. Y esta que regalaste, Karim, me entiendas. De acá se pueden descolgar en transición. Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain. Toca un compañero. Entusiasmadísimo va el arco rival. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Y le queda la pelota de nuevo. Se puede venir el gol. Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Acomoda la bocha. Desde el córner la juega en corto para su compañero. ¡Ahí va De María! ¡Excelente bloqueo! Y lo que se viene es otro córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Todo el costado es suyo. Han recuperado en su propia área. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Buena posibilidad para una contra ahora. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Qué bien lo que ha recuperado. Cae presión sobre Casimiro ahora. Se le fue el balón nomás. ¡Maravilloso! Del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Corner que juega en corto. Pegó el angelito. gol angelito de María estaba bendito, estaba hecha para clavarlo. La puso ahí, la clavó donde quiso. Ángel de María, Casemiro De nuevo recibiendo a Modric ¡Casemiro! Una muy buen atapado del arquero Di María Qué espantosa esa barrida este le van a sacar tarjeta seguro Qué necio, ¿no? Ya le habían dicho que le iban a sacar la tarjeta Ahí está, una más y le muestra la amarilla Y ya está, increíble, ya se había cansado el árbitro ¡Angelito lo mete. ¡Gol! del Paris saint -Germain. Señores, vamos a ver repetir esta acción ofensiva donde You oh. presión en el ataque ojo puede ser buena para Di María querían más, ahí lo tienen, trecoles formidables para este talentoso jugador Saca de encima la pelota quien va por ella nada sería mejor que un contraataque en esta situación ¡Mount toma la pelota en no la suelta aprovecharon todos los espacios que les dejaron y no perdonaron en la contra Por conseguir algunos segundos más A la anticipación de los contrarios Pasa esto ¿A dónde fue la pelota? Balón para Karim Benzema Así es como el Madrid Regala la pelota Angelito Di María ¡Angelito lo mete! Se fue con todo a cortarla Berrotti este equipo que vuelve a perder la posesión de pelota cansancio podríamos decirlo no creo no Karim Benzema con el mal pase ahí la lleva Neymar Van a atender al jugador, el árbitro detiene el partido porque así las cosas no pueden seguir Ojalá que no sea nada y que se levante lo más pronto posible La lesión Mario la percibimos desde acá, se le terminó el partido Sí, ojalá, ojalá que no sea muy, muy, muy grave muy en Madrid, esto se anima, sale del terreno de juego con el 2, Vamos a retomar el encuentro tras la lesión será recuerden un saque neutral. Bueno, señor árbitro, tiene la pelota y que se la regalen al contrario. Paul verde. Real Madrid con argumento para atacar por fuera. Casemiro algo, me dice que alguien quiere la pelota Don Verde Casemiro muy buena esa entrada y se hace con la pelota y si convierte este mano a mano aún puede sorprender y lo va a hacer ¡Esto no sorprende a nadie! Sabemos de qué está hecho este player. Bueno señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que... Fácil, se quitó la marca. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Ha estado formidable el arquero. Luca Modric. Uy, qué mal pase dios! En 10 minutos se termina todo. Vence más. Tuvo pelota en la entrada. Y miralo cómo se ve el muchacho atacando. Pero la defensa corte ese avance. Ahí está cerca, puede ser, y está. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche. Ese es Modric. Balón de Benzema va. Las anteritas de venir están detectando la presencia de una contra acá. Luca Modric. Lo dejó en el camino. Un maravilloso bloqueo. ¿Le parece que era para levantar la bandera? ¡Señoras y señores en dos minutos se termina todo! ¡Buena entrada! ¡Ferland Bendy! ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! Esa es posición adelantada. Le ha quedado a Ramos. La falta bien cobrada, se viene este tiro libre para el Paris Saint-Germain. No sé si se dan cuenta, pero están jugando con fuego en la ruleta rusa esto. El árbitro que dice que esto se ha terminado. La alegría es toda visitante boleto a la final más. Tengo varias preguntas que hacerle, pero antes me gustaría darle las gracias por su tiempo. Gracias de nuevo por su tiempo.